Soy Chamalu y quiero invitarte a nuestra última conferencia un webinario este sábado a las 14 horas, 2 de la tarde hora Bolivia, donde abordaremos el tema de la sabiduría mágica, la sabiduría ancestral el shamanismo y las formas de aplicarlo a tiempos turbulentos como estos. Puedes también invitar a tus conocidos Abordaremos ese conocimiento sagrado, ese conocimiento prohibido que viene de épocas prehispánicas y compartiremos claves y secretos para que en tiempos como este, siglo XXI, podamos aplicarlo a nuestra vida diaria.